Hola, soy Alejandro y hoy os voy a hablar sobre el kart Vale, pues el kart está compuesto por chasis, volante, geometría, asiento, motor y palones y ruedas Vale, pues lo que lleva esta rueda es un buje, lleva una llanta y la rueda Esto de aquí es el disco de freno que va por unas pinzas de freno y que todo esto va a dar a una bomba del freno y este es el pedazo del freno Esto de aquí es el tubo de escape Este es el motor Esto de aquí es una bujía que lo utilizan solo los los motores de gasolina Esto de aquí es la bomba de gasolina Esto de aquí es la cadena Catalina Y este de aquí pequeñito que son los piñones Esto de aquí es el doble embrague Que está aquí atrás La toma de aire Y este es el pedal del acelerador El pedal del acelerador lleva este cable que va todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y que va a dar aquí. Y esto se mueve al carburador. Esto todo de aquí era la geometría. Esto de aquí la dirección que va con este volante de aquí que va conectado, que va enganchado aquí. Este es el depósito, que lleva la mezcla, que está compuesta por gasolina y aceite. Estos de aquí son los faldones, el chasis, que, va, que es todo, el morro, el alerón delantero, los faldones laterales, que es este y aquel de allí el asiento, que es donde va el piloto y ya está